Está cerrado. ¿Ahora qué? El taller de las marionetas. Hay una palanca ahí para restablecer la fuente de alimentación de la puerta de seguridad. No recuerdo la última vez que visité este taller. ¿Qué es eso? Puta te estaba bastante ocupado. Hubiera sido mejor que nos hablara de sus ideas y no crearlas en secreto. ¿Qué? Foxy. ¿Eres tú? Imposible Era un endoesqueleto dañado Probablemente con algún tipo de hoja ja. Son maracas similares de daño a las de Bongile. ¿Quién te lo hizo? No logro entender Mi dispositivo muestra que estás vivo es una grabadora Finalmente, después de y años de trabajo, por fin completa el dispositivo. La cuarta versión está funcionando y parece estable. Desafortunadamente, no puedo verificar que el dispositivo sea capaz de mantenerlo a un alma. No puedo hacerlo después del último incidente. Mi error causó la muerte de un humano. No puedo permitir que se lo a cometer el mismo error. El proyecto está suspendido por el momento. Escuché que tu y chica está actuando raro a no Sua alma se um ouve diferente vez, Vilin se vende em face ou ar Me gustaría examinar su caso. Tal vez aprenderemos a em nossas almas. O e o ar que passou essa noite. Veo que Putak todavía estava interessado em las almas. Bueno, ele sempre ha sido um experto em almas. Go, al final existo, graças a ele. Él. Talvez ele él ajudar me a deshacerme de té chica. Voy a pensar en todo esto más tarde. Veamos. Vamos. No. no estoy sola aquí, voy a tener que tener cuidado. espera ellos aún están vivos